Bueno, y en esto del turismo, ¿no? Porque todos nosotros, creo que cada mendocino cuando sale a la calle nos asombra y realmente nos pone felices de que elijan nuestra plaza y nuestra claro. provincia para venir a pasar. Si yo pensaba, digo, como mendocino, ¿viste que a veces te dicen qué lugar recomendarías, por ejemplo? Ah, te ponen el brete ahí, te claro. que qué Claro, sí, ¿sí? a veces verdad. como mendocino mismo sí, sí, te sí. cuesta y tal vez conoce ¿sí? más a alguien que viene de afuera que claro. uno mismo. Pero ¿cuántas veces uno sí. va y conoce los lugares turísticos propios de la provincia? Somos muy pocos quizás los que uh -huh. tenemos esa posibilidad, pero hay muchas personas que no conocen. Con un poquito más, con la pandemia sí, se es, que Porque también fue más ideal, accesible, hay que decir uh -huh. también Ahora que Mendoza barato. tiene uh -huh. elevados costos en sí. algunos lugares, que no es accesible a todos los mendocinos y mendocinas. Sí, es cierto. Digo, en esto hay que también sí. hacer referencia, sobre todo si uno quiere ir a bodegas, por ejemplo, que es todo más un poquito más claro, elevado de precio. Las bodegas son caras, hay algunas zonas Joquitos, de la provincia claro. que más son elevadas, claro, en total. el sur, en el Pero Valle Pero la verdad de es que es hermoso. Sí, obvio, por supuesto Pero hay Pero otras claro, alternativas también, ¿no? Hay otras alternativas Y si no tiene ganas de ir conociendo lugares mendocinos También puede viajar ¿A dónde, por ejemplo, Pablo? Por supuesto Pablo? Los destinos son múltiples, pero también para los visitantes venir a Mendoza. Uh -huh. Estamos sumando conectividad. Sí. Y hemos venido hablando sobre todo, sumamos en los últimos tiempos, más conexiones con Brasil, por ejemplo. Claro. Sí. Los brasileños son fanáticos de Mendoza. De hecho, sí. muchísimos Muchísimo. por acá. Vienen a casarse, inclusive. Sí. ¿Ah, sí? O sea, arman Hacen sus casamientos fiestas, ¿sí? acá en la provincia de Mendoza. Llenan sí, un avión es charter y vienen Es tendencia. Sí, es tendencia ¿sí? Totalmente. Miren la novedad es que han sumado un vuelo a Salta. Esto es muy bueno, va a um, comenzar a volar por la empresa JetSmart, pasado mañana, el sí. día 6, es una opción más, no solamente para los mendocinos de poder ir a Salta, que es un destino extraordinario del país, sino también los salteños venir aquí, o aquellos que quieran hacer un combinado, bueno, poder eh, visitar Salta y también la ambas provincia de Mendoza. Provincia. Ambas claro, provincias. Sí, sí, sí. Son tres frecuencias semanales bonito, y sea. es otra de las precisiones que daba la ministra Nora Vicario, si les parece, la escuchamos. Vamos. Esta ruta ya el gobernador la anunció y lo que está haciendo ahora siendo efectiva a partir del de jueves 6 de octubre, y la importancia es que Mendoza sigue creciendo en, eh, eh, a nivel de conectividades directas, en eh, términos de contaje e internacional. Entonces, eh, por ejemplo, en Sao Paulo la consulta era que eh, cómo llegás a Salta vía Mendoza. Es un vuelo directo de Sao Pablo-Mendoza, Mendoza-Salta, a través de estos tramos directos que facilitan la circulación del turista, eh, porque el turista viene tres días a un lugar, después pasa dos días a otro lugar. Entonces, sin volver a Buenos Aires, siempre como punto de eje, sino que lo puede hacer sin, sin pasar por Buenos Aires.